Ya está. Pues venga. Pues ya está, claro. Pues... Un, dos, tres, cuatro somos cuatro. Y con justo cuatro cuatros, creo numeritos de par en par. De forma sin par. No sé si bien podría 26 poder sacar. Con 4 más 4 entre 4 más 4 factorial Me he la respuesta no, H6, claro. pues calla. no hablo del debate Es un pasatiempo No hay que ser de números Solo no ser burro jo, ho, ho, ho. <risa> Y a todas partes vamos con este son Cantando esta canción Locos por los números Locos por los números Estáis todos locos por los números, ¿verdad? Oh, hombre, no, hombre, crazy total por los crazy números, total. sí. Dos, 2, 3, somos cuatro Y con justo cuatro cuadros creo numeritos de par en par. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué, ¿Qué formas bonito! La sí, falta, la, la, la de falta... Forma sí. Formas sí. que no me sabía la letra. La forma, sí. <risa> Hay tormenta, Santiago. Hasta la semana que viene, majo. Hasta salir, amigo. Chao, chao.